Yeah, produciendo. dijo. Yeah. Well, well, well. Bueno, bueno, empezamos. El mano crecía, le Ay, decía yo. el otro que quería ser policía y el otro quería ser atacador en los callejones. Eh, pero ahí va, escucha la tradición. Venezuela se hablan de dos formas, del malandro o a la okay, let's go eh, La decisión. Eh, ninguna de los dos tiene que confirmárselo a un doctor. Ahí va. Él se veía en una comisaría, el otro se la pasaba en los callejones fumando la droga. Eh, no jodas, escucha lo que te digo Aquí va como el médico oh. Vallequero eh. El muchacho le pedía un cigarro al bodeguero Empezaba a fumar, empezaba a bichetear oh. Te mate mil canciones y eso es lo que me molesta Sencillamente buscan promover el caos Por eso es que estos jóvenes hoy en día dañados Con los sueños empañados, totalmente idioticiados Y si preguntan por qué, el sistema lo ha logrado el hermano, del malandro alistaba la merca para transferirla al otro lado. Pero mientras tanto que el hermano estaba en la alcabala viendo todo tipo de mercancías mala dañada. Aunque okay, faltaba algo, ponía esposa en todas partes, pero cuando llegaron al sitio de la alcabalas, se le acercaba el hermano y lo saludó como si no fuera de la nada. Eh. Granada, cargaba también Cuando lo tienes dinero, la mano a la derecha El okay, hermano que me hace, agárrame, no tuviste esglase No tuviste conmigo hasta que decidió Le metió un tiro a su propio hermano y él murió Este ay Este está copiando a Tyron él ha reencarnado So easy Simplemente estoy influenciado, el legado que ha dejado El mordimiento no lo dejaba El hermano policía veía a todas partes Pero no pudo más Él también quiso hacerle compañía A su hermano y también a su mamá Cualquier momento El el video en el dispara y mata a un hombre armado cuyo hermano atacado a balazos por otra persona estaba en el piso desangrándose la cámara corporal capta cómo el oficial se acerca al hombre herido en el piso durante un altercado en un hotel de Orlando alguien avisa que hay otro hombre armado el agente se gira hacia el sujeto Respect. pide soltar el arma pero como no retrocede le dispara todo esto sucedió el 6 de agosto los hermanos Dylan Michael Jiménez y Brian Matthew Richardson murieron en este incidente